Ni siquiera sabes escribir, presentida Yanina Latorre sorprendió a todos con su fuerte insulto. Convertirse en panelista de televisión es el sueño de muchos periodistas profesionales a lo largo y ancho de Argentina, pero encontrar un lugar en televisión y permanecer en él es una tarea extraordinariamente difícil, porque la competencia es mucha y los sitios disponibles pocos. Sin embargo, hay figuras que consiguen consagrarse y convertirse en un referente, manteniendo su posición intocable gracias a las reacciones que provocan en el público. Yanina Latorre, indiscutiblemente, tenía todo lo necesario para triunfar, simpatía, frontalidad y la capacidad para lanzar frases picantísimas que dejan a su contrincante sin palabras para responder. Por eso pronto fue contratada por grandes referentes de los medios de comunicación como Jorge Lanata, Ángel de Brito, Marcelo Tinelli, Eduardo Feynman y Marcelo Polino, también corrió el rumor que podía sumarse a Bendita Televisión. Por supuesto, la mujer de Diego es consciente que el público espera de ella picardía. Y por eso no duda en cuestionar a todo el mundo, incluyendo a su compañera de trabajo Amalia Granata, contra quien tuvo palabras muy fuertes días pasados, preguntándose ante las cámaras cómo hacía para llevar el nivel de vida que llevaba teniendo en cuenta que su marido no millonario, no baja de un Prada. Original todo. Bulgari. Cartier. Vive en un country, en San Carlos. Tiene zapatos de mil euros. Zapatillas Guxi. Está con buenos zapatos, muy buenos vestidos, muy buenos relojes. ¿Vos decís que las charlas se cobran? El marido por ahí es millonario y se lo puede pagar. No tengo idea. Lo curioso es que además de la intensa actividad que despliega en televisión y radio, Dianina también tiene tiempo para responder a quienes la cuestionan en las redes sociales. Virginia del Valle, que asco de chusmas y el petizo. Portero de los ejecutivos de http 2.13. Barra barra es mal conductor como lo banca. Punto por esa misma razón es asqueroso inventa cosas de la gente. Punto y cuando no es verdad insiste se cree el rey. Punto ya te va a baja como pajarito resentido ángel, sí. Yanina Latorre, muy educada la señora. Estella Jorgeta, otra vez de vacaciones, país generoso, sí. Yamina La Torre, ni siquiera sabes escribir, resentida.